En el centro. ¿Ya está? ¿Lo has dado? Sí. Vale. Eh, queridos amigos. <risa> hacer un viaje durante un año. Para ello le voy a plantear a Microsoft hacer un viaje en bicicleta por toda la, la isla de Nueva Zelanda. Espera, eh, corta un momento. Bueno, vale, déjalo ahí. Esto y me cuenta. <risa> Joder, es que es muy largo. Es que se Pero... te olvidó decir que ibas en bici. A... Ahora, en esto último. Lo voy a cortar. ¿La última semana de agosto? Claro. En una bicicleta con una tabla de surf enganchada y documentando el viaje de la vuelta en bicicleta a Nueva Zelanda durante 10 meses. A ver, ¿Esto ¿dónde es un de tubo? <risa> Mira la cámara ¿Qué pasa chico? ¿Se puede doctor? Se puede. Adelante, adelante. Tu diseño es realidad Mikey. ¿Se puede hacer fotos dentro del vídeo? Eh... Acabo de perder el pasaporte. Corriendo desde el, el, el, la llegada del destino. De no me he podido aguantar y lo he hecho, sí. Bueno, probando vídeo 1, voy a contar cómo ha sido la etapa primera. Y aquí viene un abuelo con unos perros. New Zealand! We're at the very bottom of the South Island. Down there is the Antarctica. <laughs> Un saludo para la gente de Tresplan. Ay, hay una señora que me está mirando y está viendo por qué está grabando. Y el niño también. Oh. El susto de las ovejas, eh. Pues estas nos asustan. <laughs> Yeah? Vai no. piano, hostia! La eh? <muchas> <muchas> y voy a pasar aquí la noche y solo me queda para comer. <laughs> no, <laughs> no, <laughs> no, no, no, no, no, 25, ¿25? <laughs> ya, ¿eh? que ves que tonto hablando a la cámara. Me voy a ahogar ¡No quiero ir al cole! Inundaciones en medio del puto campo. Perdón. Inundaciones en medio de la nada. Aquí estamos en. <tose> And yes, y'all, you and I are tuned to the sound of the legendary foundation.